Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el, el circuito que lleva a cabo la función contraria a los decodificadores que vimos en el, en el vídeo anterior. En particular, como ya es obvio, estos circuitos se llaman o se conocen con el nombre de codificadores y llevan, como hemos dicho, a cabo la, la función contraria que los decodificadores. Dicho de otra forma, devolverá en binario la salida en la salida, devolverá el valor binario de la entrada que está activa. Por tanto, vamos a tener n salidas, un número en binario de n bits. Por tanto, podremos llegar a tener hasta 2 elevado a n entradas y una entrada más de enable, igual que en el caso de los decodificadores. Y a la salida, pues lo que tendremos es el valor en binario de la entrada que está activa. Si la entrada que está activa, por ejemplo, es la 1, pues a la salida tendremos en binario un 1, 0, 0, 1. Si lo que tenemos es un, la entrada que está activa a las dos, pues tendremos un 2, 1, 0 y así sucesivamente. ¿Ok? La forma de representarlos, pues la contraria, la inversa de los decodificadores. Bien con un cuadrado, como, como cualquier otro circuito, indicando que es un codificador, un coder y... Con sus 2 elevado a n entradas, sus n salidas y la entrada de enable. O bien con el mismo trapecio que utilizábamos en el decodificador, pero invertido al revés en la parte larga a las entradas, porque son las, hay más entradas que, que salidas. Por tanto, ¿cuál será su funcionalidad? ¿Cómo se implementa este, ¿Y cómo se implementa esta funcionalidad? Vale. Pues su funcionalidad viene dada por esta tabla de verdad. ¿eh? En esta tabla de verdad veréis que no están considerados los 16 casos de las cuatro variables de entrada. Aquí hemos puesto un ejemplo, no sería el decodificador, el codificador, perdón, más pequeño, pues el más pequeño sería de dos entradas de datos y una salida, pero para hacerlo un poco más interesante hemos puesto el ejemplo de cuatro entradas de datos y dos salidas, ¿vale? Por tanto, de estas cuatro variables no tenemos las 16 combinaciones, ¿Por qué? Porque solo se permite una entrada activa simultáneamente. Hemos dicho que a la salida nos encontramos el valor de la entrada que esté activa. Por tanto, solo puede haber una entrada, porque si hay dos, o tres, o cuatro, a la salida no podemos tener dos, tres, cuatro n valores. Solo podemos tener un valor. Así que se restringe, se habilita una restricción, que es que de las entradas, solo una de ellas puede estar activa dado ese caso pues la tabla de verdad la puedo resumir la puedo eh, eh, resumir si sí, en estas cinco combinaciones únicamente las combinaciones en las que o no hay nada no hay nada eh, en la entrada todos son ceros o solo hay un 1 en los bits de entrada que son estos cuatro casos si el 1 está en el, el, el x 0 la salida 00 si está en el x 1 es 0, 1, si está en el x2 es 1, 0, es un 2, y si está en el x3 es un 3, es 1, 1. ¿Ok? ¿Eso cómo se implementa? ¿Cómo se puede representar esta función lógica? Pues fijaros que para el caso de x1, y1, y1 está activo aquí y aquí, y no lo está en estos casos. Pues, básicamente, es cuando la x3 vale 1 o cuando la x2, cuando la x3 o la x2 valen 1, pues x3 o x2. Y también vale 1, la, la y0 vale 1, cuando y3 vale 1 o y1, x1, perdón, cuando x3 o x1 valen 1, pues cuando x3 o X1 vale 1. Esto lo pondríamos a extender al tamaño que nos, que nos diera la gana, ¿vale? Hacemos una tabla más grande y siempre es ir analizando eh, esta, estas condiciones e indicar la condición eh, necesaria, ¿vale? Con, con esta forma de indicar con OR todos los pasos en los que está activo, pues podríamos implementar la función sin necesidad de eh, crear o sacar el mapa de Carnot, que como veis, para circuitos más grandes ya sería bastante complicado. ¿okay? En algunas ocasiones podemos encontrarnos que el circuito codificador va acompañado también, o se le añade una salida que podemos ver con el nombre de Z a veces, o a veces con otro, con otro nombre, que lo que nos indica es si alguna de las entradas está activa. ¿Para qué sirve esto? Pues si os fijáis, con la implementación anterior que habíamos comentado, estas dos, el caso de que todas las entradas sean cero, la salida se fijan a cero. ¿Mm? Con la implementación que habíamos dicho, utilizando esa función algebraica y las puertas correspondientes para implementar la I1 y I0, esto se transformaría, estos valores donker se transformarían en cero. Entonces no tendríamos forma de distinguir este caso, el caso en el que hay en el que no hay ninguna entrada activa, del caso en el que está la entrada 0 activa, la x sub 0. ¿vale? Para poder diferenciar esto es para lo que se habilita esta salida z. Básicamente esta salida z tiene que valer 1 cuando alguna de las entradas vale 1. Eso es una función or. Y valdrá 0 cuando todas las entradas valgan 0. Por tanto, viene implementada con esta función de aquí. Así de simple. Y ya avanzando un poco más, eh, claro, suponer que vamos a tener solo eh, una de las entradas activa, puede ser complicado de llevar a, a cabo, implementar eso. Existen unos circuitos que intentan solucionar este problema, que, que lo que hacen es solucionar el problema de que hubiese más de dos entradas activas. Estos circuitos se llaman codificadores con prioridad. ¿Y cómo lo solucionan? Pues simplemente tienen implementada cierta prioridad, que puede ser la que a nosotros se nos, os, se nos ocurra. Entonces es necesario aplicar una eh, política de prioridad para escoger entre todas las entradas que están a uno. A la salida solo vamos a poder poner el valor en binario de los índices de una de las entradas activas. Si tenemos varias, tendremos que escoger. ¿Con cuál nos escogemos? ¿Con cuál nos quedamos? Vendrá indicada por la política de prioridad que hayamos definido. Por ejemplo, imaginaros que hubiese una política de prioridad que nos indicase que nos quedamos siempre con el valor más grande. Es decir, si hay dos entradas activas, o tres o cuatro, nos quedaremos siempre con la, etapa, con la entrada que tenga un índice mayor. Dicho de otra forma, la e X7 tendrá prioridad sobre todas las demás, la X6 sobre todas menos la X7, la X5 prioridad sobre todas las demás, excepto X6 y X7, y así sucesivamente, ¿ok? Por tanto, el mapa de Carnot correspondiente ahora ya no tiene tantos valores don't care, en el caso anterior todos los casos que nos mostrábamos eran valores don't care, nos daba igual lo que... lo que variesen. Aquí ya no son valores donker. todos esos casos tienen que valer siempre, es decir, si por ejemplo hubiese el caso todos ceros, un 1 y un 0, pues siempre tiene que ser la salida 1, pero es que si fuese 1, 1, la salida también tiene que ser 1, ¿ok? Eso es lo que estamos intentando representar en esta tabla. Fijaros que en esta tabla también hemos incluido x, Podríamos llamarlo también valores donker pero no tienen el mismo significado que, que los don't care que habíamos visto hasta las fechas. Estos x vienen a ser como indicar que para cualquier valor de entrada. Es como reducir todas las combinaciones que valen lo mismo. Encontrarnos un valor donker un valor x en las entradas, pues significa que, por ejemplo aquí, para la entrada 0, 0, 0, 0, 1 y cualquier valor la salida siempre ha de ser 0, 1, 1. Para todas esas combinaciones la salida tiene que ser 0, 1, 1. Como os digo, es una forma de reducir la representación de la tabla. No es que nos dé igual eh, los valores de salida, etcétera Lo que nos da igual son los valores de entrada. Para cualquier valor de esto, la salida ha de ser esta. Ok, entonces de esta forma Estamos, lo tenemos una tabla cuya prioridad, la prioridad que está implementada, es la de el bit más, con más peso, si tiene más significancia, el bit de más significancia es el que prioriza el, el, cual, el valor del cual se pondrá a la salida del decodificador. ¿ok? Ante varios valores activos nos quedamos siempre con el más grande. De acuerdo, y esto, pues esta forma de representar lo que hemos comentado no es solo válida para, para este caso, sino que lo podríamos utilizar en cualquier tabla. Pero ir con cuidado con la diferencia de significado de los donkers en las salidas. Estos son donkers en las entradas. ¿okay? ¿Cómo implementamos, cómo expresamos las funciones de salida en un codificador con prioridad? Si lo tuviésemos que hacer con mapas de carnot o simplificando a mano, la verdad es que nos llevaría mucho trabajo. Es más fácil intentar sacar alguna expresión que cubra los casos de la función y luego ver si pudiésemos simplificar esa expresión de forma algebraica. Fijaros, por ejemplo, para I2. Para I2 básicamente podemos decir que si vale un, X7 vale 1 o X6 vale 1 o x5 vale 1, o x4 vale 1, la salida es 1. Y eso lo representamos aquí y ya está. Lo observamos, lo miramos algebraicamente y esto no es simplificable. No puedo coger ninguna variable porque no hay variables repetidas, combinarlas, aplicar teoremas de la álgebra de Boole, etc. Así por observación también podríamos sacar el valor de i1. i1 cuando vale 1. i1 vale 1 cuando X7 vale 1 y X6 vale 1. Perfecto, lo pongo. También vale 1, si siguiéramos con este razonamiento, también vale 1 cuando X3 vale 1 o X2 vale 1. Estos dos casos de aquí. Pero ojo, no tiene que valer 1 siempre que X2 y X3 valgan 1. Porque si X3 y X2 valieran 1, por ejemplo en alguno de estos casos, esto tendría que ser cero. ¿Mm? Aquí podría ser que X3 y X2 se activaran, los señalos de los dos casos, estuviesen activados, pero la salida es cero. La salida debe ser 1 cuando ellos están activos, cuando está activo X4 o X3, pero no están activos ni x5 y x4 porque si x5 o x4 estuvieran activos la salida y1 tendría que ser 0 por tanto eso lo expresamos aquí de esta forma observando esta expresión algebraica vemos que de nuevo no se puede simplificar porque todas las variables que aparecen son distintas y ya por último tendríamos que cubrir el caso de la y0 que será el más complicado simplemente porque hay más casos ¿Cuándo será 1? Pues cuando eh, x7 sea 1. O también será 1 cuando x sea, x6 sea x sea 1, pero no lo sea x... Perdón, x5 sea 1, pero no lo sea x6. Lo representamos aquí. La estrategia es la misma. Ver cuándo tiene que ser 1 y poner los casos en los que no tendría que ser 1. Este 1 es cuando x3 es 1 pero no es 1 ni x4 ni x6, no es 1 ni x4 ni x6 de aquí, porque en esos casos tiene que valer 0. Y así sucesivamente, ¿cuándo más? Pues cuando x1, para este 1, pues cuando x1 es 1 y no lo es ni x6 ni x4 ni x2, ¿vale? Tienen que ser ceros esos casos, entonces lo aparecen como negado. Y de esta forma, pues tendríamos también la expresión. Siempre la estrategia a utilizar es la misma y es la que tenemos que ir aplicando también para, eh, de, eh, para codificadores con prioridad de un tamaño mayor. Bueno, y con esto ya, ya estaría todo lo que os quería explicar sobre decodificadores. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.